Bien, continuamos entonces, eh, acá tenemos el autómata con la función de transición delta, ¿sí? que habíamos dejado la, antes del corte, y nos fijemos que el tipo de la función de transición nos hace que el comportamiento del autómata sea uno posible nomás, o sea, está completamente determinado por el estado donde estaba, el, el autómata y el input que recibe, o sea, toma un estado, un input, y hay un único estado posible de, eh, al cual puede llegar con esas con esa condiciones. ¿Eh? Y de ahí viene el nombre de determinista, o sea, que queda completamente determinado eh, qué es lo que va a pasar. Y de hecho, y, y en más en general, se puede ver de que es medio obvio también de que no importa, si yo le doy una palabra a un autómata, ¿sí? definito o determinista, el estado en el cual va a terminar está unívocamente determinado. Hay un único posible resultado. Porque, esencialmente porque está dado por una función que, que devuelve un estado. Pero hay una... Eh, después bien, vamos a ver una versión un poquitito más general Que lo vamos a ver sobre el final de la clase Bien. Ahora veamos cómo podemos definir la, Una extensión de la función de transición Que me, me coma un string ahora Y me diga cuál es el, el, el resultado Y la definición es por recursiones muy fácil ¿sí? Que me dice para, para cualquier estado le voy a llamar delta sombrero a, la, a esta extensión. Entonces, si, no le doy, si le doy la cadena vacía, se tiene que quedar porque no, no recibe ningún input. Y si le doy una cadena que tiene al menos un elemento, ¿sí? al principio, entonces, ¿qué hace? Primero hace ese pasito... Eh, a partir de Q, hace el pasito indicado por delta, me vuelvo al estado, y después recursivamente me muevo usando eh, la, la cadena alfa. Esta es una forma de definirlo, si es que uno lo define haciendo recursión por el primer elemento de la cadena. Por ahí no va a ser más útil tener también la otra definición, ¿sí? que si me fijo en la última y, y de hecho me parece que este es más fácil de leer. ¿sí? Entonces me pregunto, si estoy en Q, en el estado Q, y como una cadena, ¿a dónde llego? Si como Epsilon, no hago nada, porque no recibí ningún input. Y si como beta x o sea una cadena X, y, y la, con un elemento extra X, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero, computame, exclusivamente... ¿Qué haces comiendo beta? Y después hago un paso más con la delta original eh, a partir de este estado que obtuve con el símbolo nuevo. ¿sí? Y vamos a definir ahora, podemos finalmente definir cuál es el lenguaje aceptado por un autómata: A, que son las palabras que comenzando en el estado inicial terminan en uno final. ¿Sí? Es decir, que son todas las cadenas en sigma estrella, tal que cuando empiezo con el estado inicial y le doy de comer esa cadena con la función esté extendida, naturalmente, me cae en un estado final. ¿Sí? Y entonces, y los lenguajes que son aceptados por un, un autómata se van a llamar lenguajes regulares. Y es. Es, son esta familia de los lenguajes regulares lo, los que codifican problemas resolubles con autómatas finitos. Eh, ya, así que ahí tenemos una definición, una definición eh, computacional de estos lenguajes regulares, son los problemas que se pueden re resolver sin tener memoria. Y después vamos a ver si, te, si podemos encontrar otra caracterización, una caracterización más eh, sintáctica de, los, de estos lenguajes. Bien. Ahora la, la pregunta es: bueno, ya tenemos un ejemplito de juguete, que es el, el, el autómata que acepta las cadenas que tienen una cantidad impar de unos, ¿sí? O que creemos que, que ese autómata hace eso, ¿sí? pero tenemos ganas de probarlo formalmente a eso y ¿sí? tenemos ganas de probar de que el autómata que habíamos eh, programado para decirlo de algún modo efectivamente responde sí exactamente cuando la cadena tiene una cantidad impar de unos ¿sí? entonces queremos probar que eh, el lenguaje del estado pi eh, o sea, las palabras que llegan al, al estado I son exactamente las que tienen una cantidad impar de unos. ¿sí? Acá estamos definiendo lo que es el lenguaje aceptado por un estado, son todas las cadenas que terminan en ese estado. ¿sí? El lenguaje de un estado es eso, las cadenas que cuando arranco en el estado inicial y las y las consumo completamente, hago todas las transiciones que me indica la cadena, termino en el estado que me estoy fijando. Y para probar esto, para probar el, el lenguaje aceptado de un autómata, no me alcanza con fijarme, eh, comprobar qué pasa en los estados finales. Necesito analizar todo el comportamiento, toda la computación, y para eso me hace falta entender cuáles son los lenguajes de cada estado. Y, eh, y para eso me conviene tener una, una caracterización de cómo son eh, los lenguajes aceptados por cada estado. O sea, no solo de los lenguajes ah, los finales, sino de cada estado. Entonces, en el ejemplo, tenemos que alfa está en el lenguaje del estado P, o sea, si arranco en el estado inicial... Y consumo alfa termino en P, sí, solo si sí, alfa tiene una cantidad par de unos. Y alfa, si con alfa arranco en el estado inicial y voy computando según la función de transición y llego ahí, sí, solo si sí, alfa tiene una cantidad impar de unos. Eh, ver que el lenguaje aceptado o es sea, el que me responde sí, es el, el segundo caso. Eh, es el, es el, son las, las que tienen cantidad impar de uno es el segundo caso de, esta, de este de teoremita este que yo tendría que probar ¿sí? bien, entonces ahora tratemos de probar eso eh, tratemos de probar eso en la pizarra y para eso vamos a hacer una prueba como tenemos todo definido recursivamente lo vamos a hacer por inducción eh, Vamos a la pizarra, entonces. Bien, me falta el de borrador. ¿Dónde queda? Uy, tendría que haber dejado esto. Entonces, ahora me voy a lado. Me va a hacer falta un poquito, me, me conviene tener un poquito de notación, ¿sí? Habíamos dicho que eh, esto es la longitud, la longitud de alfa, y me va a venir bien tener esto, Eh, eh, longitud de alfa sub x es cantidad de x que ocurren en alfa, ¿sí? Entonces qué queremos probar? Queremos probar por inducción que eh, cantidad de alfa, cantidad de 1 que aparecen en alfa es par, sí, solo sí, alfa pertenece a LP y, esto lo voy a llamar 1 y 2, cantidad de 0, de 1 que aparece en alfa es impar, si sí, solo si sí. alfa pertenece a LI, al lenguaje aceptado por el automático. Igual me parece que voy a tener que borrar porque no voy a tener lugar. Bien, este, y eso lo vamos a probar por todo esto, lo vamos a probar por inducción en alfa. Bien. Ahora sí voy a tener que borrar esto, pero ya al autómata se lo acuerdan. Bien. Entonces, bueno, hay que probar 1 y 2 por inducción en alfa. Si ustedes intentaran probar esto, probar solamente el 2, que es el que me diría cuál es el lenguaje aceptado, porque el estado final, después de la modificación, es consta de. Este, solamente del estado I. Podrían avanzar hasta cierto punto y después se traban porque no tenés información esto. O sea, necesitamos reforzar la hipótesis, reforzar lo que queremos eh, probar para tener una hipótesis inductiva que me sirva, que sea suficientemente fuerte para poder hacer la prueba. Bien, entonces vamos a hacer, como hacemos inducción en alfa, empezamos con, eh, voy a empezar acá abajo, eh, alfa. Igual a la palabra vacía. Y entonces. 1. Eh, entonces. La cantidad de 1 de esto es par, esto es true. Esto es verdadero. Que la cantidad de 1 en, en la palabra vacía es par. Sí. Entonces tengo que probar que pertenece al lenguaje aceptado por. Eh, por P. Entonces. ¿Qué hago? Delta sombrero de eh, el estado inicial. Este es el estado inicial, ¿no? No olvidemos esto. P es el estado inicial. Delta sombrero de epsilon. Esto, esto es por definición. Delta. Eh, esto es por definición de eh, P. Y ya está, se acabó ahí, porque la definición de esto para la palabra vacía era el estado que pongo acá. Eh, bien. El, ahora el caso 2, el caso 2 lo hacemos del otro lado. 2. Cantidad, tengo que probar este sí, solo sí. ¿Eh? Entonces cantidad de... 1 es impar. Sí, solo si. Sí, eh, alfa pertenece a LI. Epsilon pertenece a LI. Bueno, pero esto es falso. Y acabamos de ver que esto también es falso. Así que el sí, solo sí es verdadero. Entonces, listo el caso base. ¿Sí? Ahora veamos el caso inductivo, alfa vamos a ver, vamos a suponer que es de la forma beta x, ¿Sí? Entonces, la hipótesis inductiva es esto mismo que está escrito acá con beta, voy a escribir beta acá, Y esta es ahora mi hipótesis inductiva. Entonces, con la hipótesis inductiva quiero probar lo mismo para alfa, para beta X. ¿sí? Entonces, bien, probemos uno. Entonces quiero ver si la cantidad de uno de acá es par, quiero ver este... Que beta X pertenece a la longitud a, eh, al lenguaje del de estado P. ¿Sí? Bueno. Entonces hacemos casos. En X. Si X es cero, ¿sí? Si X es cero, entonces, ¿qué pasa? La cantidad de unos de beta es par también, porque no le saqué ningún uno. ¿sí? Entonces, por hipótesis inductiva, por hipótesis inductiva, esto eh, implica que beta pertenece al lenguaje de los pares. ¿Sí? Y ahora cuánto vale? Bien. Eso quiere decir esto por definición. Lo voy a poner costado. Esto quiere decir que si hago delta sombrero con el estado inicial y pongo beta, esto me da P. Sí, esta P de acá Acordémonos que siempre, siempre arranco a qué estado inicial y el estado del cual me estoy preguntando es este. Entonces ahora veamos a qué estado pertenece beta X. Entonces yo hago delta sombrero, de P como estado inicial, beta X. Y esto que me da... Esto es, por la definición repulsiva de delta, es, hace, primero, recorre beta, consumí beta, y después con la delta original, eh, y este símbolo, computa. Pero ahora, por la hipótesis inductiva, yo ya sabía que esto de acá adentro era P. ¿Sí? Entonces esto es delta P, con X que, que es cero. Fijémonos acá por hipótesis de X era cero. ¿Sí? Y esto, por definición del autómata cuando estaba en P y hago cero, me quedo en P. Entonces, llego a P. Y eso quiere decir que este que beta pertenece beta x, perdón, beta x pertenece al lenguaje de P, porque llegué a P, ¿sí? Es el caso cuando x es igual a cero. Cuando X es igual a 1, ¿qué me va a pasar? No sé si vale la pena que lo haga. Cuando X es igual a 1. Me, bueno, capaz que sí. Capaz que sí conviene que lo haga. Este, pero capaz que lo hago aquí nomás. ¿sí? El otro caso, o sea, el otro caso de X es que X sea 1. Si X es 1... La cantidad, y, la cantidad de, y la cantidad de unos en beta X era par, o sea en beta 1 era par, cuando le saco un 1 me va a quedar impar. Y por hipótesis inductiva, si la cantidad de unos es impar, entonces está en el lenguaje de i ¿Eso qué quiere decir? Por definición quiere decir que arranco en el estado inicial y después de consumir beta llego ahí. Entonces ahora computo igual, arranco en el estado inicial, para consumir beta X, ¿qué hago? Primero consumo beta, con la beta sombrero que es la que tiene el tipo adecuado para consumir, Después acá llegó a i, por lo que acabo de calcular. Y cuando i come un 1, el x valía 1 ahora, come un 1, cambia a p. Esto queda igual. ¿Sí? Entonces, cuando i consume un 1 me va a P. Entonces beta X está en el EP, que era lo que quería probar. Ese fue el caso con X igual a 1. Y el caso, el caso 2, ahora tengo que, ya probé 1, probé el caso recursivo para 1. Ahora tengo, y fíjate que usé, en la hipótesis inductivas usé 1 y 2. Ahí se nota la necesidad de reforzar la, la hipótesis. O sea, para probar 1... Tuve que usar las hipótesis inductivas, los puntos 1 y 2 de la hipótesis inductiva. De igual modo, voy a poder probar 2 para beta x, haciendo casos en si x es 0 y 1. Esencialmente es esto mismo copiado. ¿Sí? Bien, entonces esta sería la, la prueba formal de que realmente el lenguaje aceptado por el estado P, el lenguaje de P son las que tienen cantidad par de unos, y el lenguaje del estado I son los que tienen una cantidad impar de unos. ¿sí? Y esto incluye lo que queríamos probar: que era que el lenguaje aceptado, es decir, las palabras que cuando, cuando arrancan en el estado inicial y son consumidas y terminan en el único estado final, son exactamente las que tienen una cantidad impar de unos. Bien. Bueno. Entonces podemos avanzar un poquitito más. Voy a volver a presentar. Bien. Entonces, como decíamos, la, de, la, de la caracterización de cada uno de los estados, bueno, en particular tenemos la, la, la caracterización del lenguaje de la autómata. Para un autómata que tenga más de un estado final, vamos a tener que tomar la unión de los lenguajes de todos los estados finales. ¿sí? Bien. Estos son los, esencialmente lo que hay que saber de los lenguajes, este, de los autómatas finitos deterministas. Vamos a decir que, una, una definición muy, muy rápida, que vamos a decir que dos autómatas son equivalentes si es que el lenguaje aceptado es el mismo. ¿Sí? De hecho, esto sería equivalente por traza, se, se, se llama. Es una forma de, de equivalencia como muy débil. Eh, y ahora, ahora vamos a ver un, un lengua, un, una clase de autómata más fuerte, o sea que, que aparentemente tiene mayor poder computacional, pero que son equivalentes a lo que vimos. O sea, que, que caracterizan los lenguajes aceptados por esa familia de autómatas, son exactamente los lenguajes aceptados por los autómatas finitos deterministas. Quiero decir una cosita antes de seguir, acá, que la noción, hay, hay diversas nociones de, de equivalencia entre autómatas. Eh, entre, entre procesos computacionales, y esta que, que estamos definiendo en esta, en esta parte de la materia, es la más débil de todas, ¿sí? Es la más débil de todas, eh, porque es una noción que solo tiene que ver con los inputs que me dan resultados, sí. O sea, yo agarro, le doy al... al le doy al... <coughs> Este, a, a, a, a la computadora le empiezo a tocar la teclita 01010101 0, 1, 0, 1, 0, 1, y solo me, me responde sí o no. Y solo estoy caracterizando la equivalencia en términos de eso. Pero hay nociones de equivalencia mucho más interesantes y más fuertes. ¿eh? Esta es la más débil. Hay otras nociones que tienen que ver con eh, la, la equivalencia de, de la ejecución en algún sentido. ¿eh? Y este. Esas nociones las van a ver más adelante, ¿sí? cuando, cuando, por ejemplo, lo, la, las respuestas, si sí, sí, sí, las respuestas no son sí o no, sino también son um, pueden ser otro tipo de datos de respuesta, entonces, eh, y, y, y los sistemas por ahí te pueden responder dependiendo del momento que hagas, o en qué orden hagas la, la, la, la, la, la interacción, te puede responder distinto, y, y bueno, y hay otras nociones, por ejemplo, hay una que se llama disimulación, que es mucho más parecido a, a, a la noción intuitiva de comportarse igual, de un sistema comportarse igual. Bueno, eh, entonces vamos a pasar a presentar los autómatas finitos no deterministas. La, en los deterministas, como habíamos dicho, había una función que, dado input, y dado estado, me da un nuevo estado. Pero, este modelo, es como que tiene, la, el modelo que vemos a continuación, tiene la posibilidad de que haya más de un estado siguiente. ¿sí? Y, y, y de hecho, podría haber distintos caminos, o sea, todo un estado inicial y un string, podría ser distinto, distintos caminos. ¿Sí? Y entonces la idea es eh, de, que una palabra va a ser aceptada por un, un autómata finito no determinista si hay alguna ejecución que termine en un en un estado final. O sea, podría haber otra, varias ejecuciones y algunas que no terminen exitosamente, pero si alguna responde que sí, entonces esas, eso van a ser el lenguaje aceptado. Eh, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un lenguaje, una, un, un problema. Las palabras que empiezan con 0, 1. ¿sí? Ese es un lenguaje, que es un lenguaje regular, hay un autómata determinista que es medio lío, que está acá. ¿sí? Pero acá hay un autómata como mucho más simple. ¿sí? Que dice, primero, este, el, estoy en el estado inicial, acepto a 1... Acepto un 0, un 1 y después 0 y 1. Este estado acepta 0 y 1 y siempre se queda acá, que es un estado final. Eh, ahora, este en particular no es un autómata determinista porque si le doy el 1, como que se clava. Es como que se clava. Murió el autómata, o sea, no, no computa más. No es que te responde no, no te responde nada. ¿Sí? Este, este tipo de, de autómata estaría modelando un sistema que, que se clava, o sea, que, que entra en, en deadlock, no, no puede computar más. O sea, ni siquiera, no te responden ni sí ni no. Pero, entonces estamos, aparentemente podríamos estar caracterizando lenguajes un poco más generales. No va a ser el caso, pero, porque está la opción de respuesta sí, respuesta no, o sin respuesta. Y el lenguaje aceptado va a ser lo que te responde sí. Y el no aceptado sería que, que te responde no o no te responde. Y en este caso, si le das un 1, si estoy en q0 en el estado inicial le doy un 1, se clavó, no responde más. En cambio, si le doy un 0, pasó el estado Q1, y ahí podría pasar también que se clave, si le doy un 0 ya no responde más, pero si le doy un 1, de ahí el más responde sí, no importa que le dé. Aquí en cambio, la versión determinista siempre te dice sí o no. ¿Eh? Siempre, por, por, porque una función totalmente definida, ¿no? O sea, en este estado, la función de transición come el estado y acepta tanto el 0 como el 1. Pero este, este autómata es como mucho más simple, mucho más cortito. Tiene un estado menos, mucho menos transiciones, mucho menos flechas. ¿sí? En la descripción es mucho más corta. Entonces, vamos a dar una definición de cómo formalizar este tipo de, eh, de autómatas. Entonces, va a ser prácticamente lo mismo: Entonces, tengo un conjunto de estados, el, el alfabeto que van a ser los inputs, el estado inicial, un conjunto de estados finales donde me responde sí, pero la función de transición cambia. Ahora, en vez de ser una función que toma estado y símbolo y me devuelve otro estado, o sea que me determina completamente cuál es el siguiente estado, me da un menú de opciones. ¿eh? Acá P, son las partes de, de Q, y entonces me da un conjunto de estados posibles al cual podría este, transitar el autómata una vez que estoy en un estado, y le doy un input, me va a dar un menú de opciones. Si no hay ninguna para ese símbolo, este conjunto va a ser vacío. Voy a volver. Acá, la transición, el conjunto posible de transición de estados cuando estoy en este estado y le doy de comer 0 es el singulete Q1. El conjunto de estados posibles cuando estoy en Q0 y le doy de comer 1 es el conjunto vacío. No hay ninguna no hay ningún estado posible al cual me pueda mover estando desde acá con uno. Bien. Entonces, igual que antes, podemos definir lo, eh, la, la función delta sombrero que me dice los estados posibles a los cuales puedo llegar usando una... una consumiendo una cadena porque a, a, nuevamente digo, dado un estado y dado una cadena, tengo un conjunto, de, de, dado un estado y un, y un símbolo de input, tengo un conjunto posible de estados siguientes. Eso, eso se va a extender y cada vez que consumo una cadena, voy a tener una, un conjunto posible de estados a los cuales podría haber llegado consumiendo esa cadena. Y entonces... Eh, la imagen va a ser, van a ser ahora conjuntos ¿sí? y está definido de esta manera. Está escrita la definición probando de un lado, pero del otro lado sería análoga. ¿sí? Este, y finalmente vamos a decir que el lenguaje aceptado por el automata A o el lenguaje del automata A van a ser las palabras que cuando arranco en el estado inicial, y las consumo completamente, puedo llegar a uno final. ¿Eh? O sea, de, del menú de estados posibles al cual les puedo llegar, que este conjunto delta sombrero de Q alfa, ¿eh? me dicen: yo, tenés todas estas posibilidades de, de estados a los cuales llegar después de consumir alfa. Si alguno de ellos es final, entonces responde sí. ¿Eh? Si alguno de esos estados a los cuales podés llegar eh, es verdadero, eh, eh, entonces sí. Y esto, eh, la, la, el origen de este, de este no determinismo, o sea, el origen computacional, que es lo que estás eh, eh, tratando de representar, es cuando vos tenés un, un, una computadora multicore. Por ahí vos... este eh, el ejemplo que voy a dar es medio malo, pero y, y no es el, el motivador. No, no, no, no lo elaboré para hoy, pero pero el ejemplo sería un ejemplo que podríamos dar es le da a tener dos núcleos y le da el mismo problema a los dos y el que primero responda esa va a ser la respuesta. Ese sería como, como, como, como un ejemplo muy malo de esto que estoy diciendo. El, el, ejem un, el ejemplo un poco más elaborado, que no quiero desarrollarlo mucho, es eh, cuando el, el, el hecho de que cuando vos tenés dos núcleos que están compartiendo recursos, por ejemplo, la memoria, ¿sí? podría ser que, de acuerdo a cómo se en la el orden en que se ejecuten la, las instrucciones, podrían dar resultados efectivamente distintos, porque podrían estar. O sea, si no tenés una buena exclusión de los, de los procesos, podría estar tocando la misma, la misma posición de memoria y eso te dé algo, te den distintos resultados. ¿sí? Dependiendo de cómo se ejecute, cuál sea el, el entrelazado de, la, de las instrucciones, los resultados que te puede dar. Entonces, esto sería un modelo de eso, de la posibilidad de que haya interacción entre los dos cores a través de la memoria, por ejemplo. Entonces, ese es, la, ese es uno de, la, de los orígenes de la noción de no determinismo. Sin embargo, o sea, aparentemente este, este, esta familia de, de autómatas es más, este, más expresiva porque los incluye partículas los incluye a los otros como un caso especial. Si el, si el resultado acá este conjunto es, es un singulete siempre, entonces es lo mismo que tener un, un autómata finito. ¿Qué quiere decir que tengamos un singulete? Que hay exactamente un estado posible al cual llegar. Entonces, si vos ponés acá, si la imagen de delta en la, en la definición de función de transición fuera siempre un singulete, sería exactamente lo mismo que un. Sería prácticamente, la noción del lenguaje aceptado es exactamente la misma que la de los autónomas finitos deterministas. Pero. Eh, cuando ya no es un singulete podría ser que no responda nada, o que haya más, de, más posibilidades, y entonces esto es más, aparentemente más general. Sin embargo, el lenguaje aceptado, los lenguajes aceptados por los autómatas no deterministas son exactamente los mismos que, eh, que los deterministas. Y a, ahora vuelvo, vuelvo un poquito a lo que había dicho antes, que, este, sobre las equivalencias entre autómatas. Estos dos autómatas. ¿sí? Tienen el mismo lenguaje aceptado. Que son las palabras que, comien que comienzan con 0 y 1. ¿sí? Sin embargo, el comportamiento no es el mismo. O sea, el lenguaje aceptado, para los cuales responde sí, son los mismos. Pero el comportamiento no es el mismo. Entonces... Nosotros nos vamos a quedar en esta materia con la noción de equivalencia de autómatas que habla de lenguaje aceptado, la equivalencia por trazas. ¿sí? Pero hay otras nociones que tienen en cuenta esto de clavares o no clavar, O sea, como, como, como procesos computacionales son muy distintos el determinista, este ejemplo de autómata determinista que el no determinista. Porque en el primero... Te podés quedar, el primero siempre vas a tener una respuesta y en este no. Podés quedar esperando para siempre, le, le, le diste como primer símbolo de input un 1 y se clavó. Y no te responde nunca más nada. Entonces vos querés a veces que, que capturar ese, ese comportamiento computacional. Eh, esto, no, no me acuerdo en qué materia lo van a ver esto, pero lo, lo ven capaz que Clara se, se acuerda. ¿En qué materia ven este, este tipo de los lo sistemas de transición etiquetado donde se ve distin la distinta forma de comportar? No. De la no ¿Cómo? Claro. <risa> Bien. Bueno, este, me parece que podemos, podemos cortar con esto. Y aunque, aunque me gustaría quizás hacer un ejemplo, antes de cortar, me gustaría hacer un ejemplo de esta, de esta función de transición con otro automata, ver la función delta este sombrero para ver qué hace, porque conjuntistamente por ahí puede ser medio lío. Este, así que lo, lo, la, voy, a hacer, voy a tratar de hacer un ejemplito. Para que quede bien asentado. A ver. ¿Las filminas no están subidas todavía, Pedro, no? Estas están las la filminas originales del año pasado, pero estas no son exactamente las que están, las que di hoy. Las voy, o sea, la voy a subir ahora cuando terminamos. Bien, entonces hagamos un ejemplo de automata no determinista. Entonces acá voy a poner un estado inicial Q0. Y acá voy a poner así, 0. Este, acá voy a poner un uno, y acá voy a poner un 1 y acá voy a poner un estado que acepta ¿Sí? eh, bien ahí está ese sería un ejemplo de automata no determinista entonces la delta entonces estoy en el estado q0 o en el estado Q1, recibo un 0, recibo un 1. ¿eh? Y entonces, si estoy en Q0, recibo un 0, puedo irme a cualquier estado que yo quiera. Puedo irme a Q1 o a Q0. Si recibo un 1, solo puedo ir a Q0. Si estoy en Q1 y recibo un 0, no puedo hacer nada, se clavó. Y si recibo un 1, no puedo hacer nada, se si clavo. ¿Sí? Entonces ese sería un ejemplo de automata finito no determinista, donde ahora verdaderamente está el no determinismo expuesto, digamos. ¿Sí? O sea, hay dos posibilidades de lo que pueda hacer estando en un estado, este, estando en un estado y recibiendo un símbolo de input, puede hacer dos cosas distintas. A diferencia del que vimos que donde podía pasar de que no haga nada, como el estado Q. Entonces, ahora vamos a tratar de computar la función delta sombrero. Y voy a hacer la definición que me gusta más, que es la otra. ¿Sí? La definición yendo por el final. Entonces, delta. Sombrero de Q vacío, me da el simulete Q, me quedo, no hago nada, estoy donde estaba, y ahora delta, sombrero de Q, beta X, ¿qué quiere decir esto? <coughs> Primero, yo hago delta, sombrero de beta. De, de, de q beta. sí Y eso que quiere decir esto es un conjunto. Es un subconjunto del conjunto de estados. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí, pues hago el consumo X. O sea, a partir de este subconjunto de estados, consumo X, y entonces, ¿qué puede pasar? Si yo tengo algún, algún elemento de acá, algún eh, Q' que está acá, si consumo X, de acá puede ir a varios lugares. Puede ir a muchos estados acá. ¿sí? A Q'1, Q'2, Q'3. ¿Y cuáles son estos? ¿Y este conjunto de estados quiénes son? Este conjunto de estados son todos los que puedo ir a partir de Q consumiendo X. De Q' consumiendo X. ¿Sí? Entonces es como que se va ramificando. Estoy parado en Q, consumo un 0, entonces puedo ir a varios, a estos dos. Y ahora consumo un 1. Entonces veo de acá, del Q0, a dónde puedo ir con el, C, eh, con el 1, y a dónde puedo ir con el 1 desde el Q1. O sea, desde cada estado de acá, desde cada estado de, de este conjunto, voy a ir a cada uno de los que me indica la función de transición, que es un conjunto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? es todo, al fi, Finalmente, los estados posibles a los que podrían llegar serían la unión de todos estos conjuntitos, cuando Q' se mueve acá, ¿sí? Entonces, delta, sombrero, de la cadena más larga, es de cada una de las posibilidades Q', tengo este conjunto, tengo este conjunto para cada uno de los estados acá, y después lo junto todo, Esta es la otra definición, la que hace recursión al final. ¿sí? Entonces, para todas las posibilidades de estados a los cuales podría haber llegado con beta, de ahí veo cuáles son las posibilidades que tengo consumiendo X. ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso de Q0, por ejemplo, yo quiero hacer delta... De delta sombrero de q0 coma este 01 01 del, del string 01 no sé si se vea así. Entonces, de q0 puedo hacer con el 0 puedo ir a q0 o a q1. Y con el 1 de acá puedo ir a Q0 y de acá no puedo ir a nada, a ningún lado. ¿Sí? Entonces la, la, la, las posibilidades finales son este conjunto. ¿Sí? O sea, son todas las, todas las posibilidades. Acá no hay posibilidad. Entonces al final las posibilidades son Q nada más. Entonces, esto lo hacemos, lo escribamos formalmente. Esto es, usando la definición esta, me dice que tengo que hacer la unión sobre q' perteneciente a delta sombrero de q0 de eh, string 0 de delta de q' x. Y ahora, ¿esto qué es? Esto es un conjunto que me ahorra un poquitito de cuentas y este conjunto es Q0, Q1. Entonces, finalmente, esto de acá, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar delta de Q0. Eh, acá, acá debería poner, acá no es X, sino es 1. Delta de Q0, la unión de, de unión de estos conjuntos, de estos conjuntos, con Q' moviéndose acá, es delta de Q0, 1, unión, delta de Q0, delta de Q1, 1. Y este conjuntito de acá es Q0. Singulete Q0 y este conjuntito de acá es vacío. Entonces finalmente me da singulete Q0, que era lo que yo había calculado haciendo trazas acá. ¿Sí? Así que así funcionan las transiciones de un eh, automata finito no determinista. Bueno, cortamos con eso y me quedo para consulta.